Buenas, yo soy Jordi Loren y en el vídeo de hoy mi propósito es que salgas del vídeo sabiendo 5 tácticas, 5 estrategias con las cuales vas a poder desenvolverte mejor en frente de una cámara. Este vídeo al fin y al cabo está enfocado a personas que quieran o ser youtubers o quieran crear contenido para las redes sociales, ya que al final hoy en día todo el mundo tiene un móvil, todo el mundo puede comprarse una cámara. Pero, no obstante, nunca nos han enseñado cómo expresarnos en frente de una cámara. Entonces, en este vídeo te voy a enseñar claves que yo he usado para estar mejor en cámara, para poder mostrarme mejor en cámara y que no me cueste tanto. Recordad que si te gustan este tipo de vídeos puedes suscribirte, dejar un pedazo de like que se agradece un montón Y bueno, coméntame por los comentarios qué consejo te ha sido más útil Bueno, a pues vamos a empezar por el primero de todos que es básicamente hablar de un tema del cual domines O por lo menos te sientas cómodo cómoda hablando. Porque no sé si porque Porque sé sé si veces pasado que que veces veces o intentáis público mismo si o público público un tema hablando hablando un un un tema no no un Un tema puesto simplemente simplemente os han puesto puesto te te puesto tú tú tú o tú misma para hablar, el cual no conoces para nada, es muy probable que no te puedas desenvolver bien, que te trabes, que no sepas qué decir, ya que al final tú no estás programado o por lo menos tú no tienes el conocimiento suficiente como para, enfrente de una cámara, expresar lo suficientemente bien eh, aquello que tú quieres expresar de ese tema. Al final, si a ti te gusta el deporte, pues puedes hablar de deporte, si te gusta cocinar, puedes hablar de cocinar, si te gusta el desarrollo personal, puedes hablar de desarrollo personal, cada nicho tiene sus personas, si tú en un nicho te sientes mejor, obviamente tienes que ir a por ese nicho El segundo consejo es no mirar todo el rato a cámara Y es que seguramente todo el mundo intenta como estar todo el rato plasmado así mirando a cámara sin parpadear, sin mirar a otro sitio Porque cree que esta es la forma más sencilla y quien lo hace todo de golpe, lo intenta hacer todo de golpe sin mirar, todo, todo sin parar pero lo, la verdad es que lo mejor que puedes hacer es, como yo suelo hacer, no sé si os dais cuenta, que muchas veces trato de no mirar todo el rato a cámara, uno, porque de esta forma puedo pensar mejor lo que digo, dos, porque así la persona que nos está viendo no se siente intimidada ya que no estamos teniendo contacto visual todo el rato y esta es una técnica muy buena para hacer sentir a la persona que está viéndonos eh, bien y a la vez poder usar esa estrategia para pensar la próxima palabra que vamos a decir entonces no intentes mirar todo el rato a cámara obviamente tendrás que mirar a cámara, no puedes estar así todo el rato porque si estás así todo el rato nadie te va a prestar atención así que apúntate este consejo y vamos con el siguiente el tercer consejo es básicamente de que si tú te equivocas cuando estás hablando en cámara esos consejos también son sin hablar en cámara pero cuando tú estás pero cuando tú estás hablando en cámara, es muy normal que te trabes o te equivoques. Lo bueno es que tú al final vas a poder editar esto, entonces no hace falta que repitas todo desde el principio. Si llevas 5 minutos de grabación, no hace falta que vuelvas a minuto cero a repetirlo todo, ya que al final vas a poder cortar. Así que si te equivocas, como yo... Bueno, vamos a... a... Bueno, pues vamos a... Bueno, pues vamos a empezar por el primero. Lo mejor que puedes hacer es volver a ese pequeño fragmento y volverlo a repetir. Entonces, pese a equivocarte, sigue adelante. El cuarto consejo que te puedo dar para a, a hablar mejor en cámara es básicamente el mirar a, a tu cara. Mirar a tu cara si se si hace falta. Yo, por ejemplo, ahora estoy mirando a mi cara. Si estás grabando en modo selfie, si no estás grabando en modo selfie o tu cámara no tiene para desplegar, pues este consejo a lo mejor no te es útil. Pero si, si en este caso vas a grabar en modo selfie, yo te lo aconsejo por si son vídeos tipo así. Eh, ya que al final pues tienes tu cámara aquí, tú puedes ver si estás en plano o no estás en plano. Y además hay una cosa muy peculiar de los humanos y es que si tenemos a una persona delante, no, nos es más fácil llegar a comunicarnos más, ¿no? Entonces si tú te estás mirando todo el rato, al final vas a tener más fluidez, vas a saber decir las cosas me mejor porque al final... Su mente piensa de que estás hablando con una persona. No obstante, no os recomiendo estar todo el rato mirando a vosotros, ya que si os fijáis, yo ahora os miro a vosotros, pero si ahora yo me miro a mí, directamente es como si yo estuviese hablando con otra persona. Entonces, sí, podéis estar mirando aquí a vosotros mismos, pero también tenéis que focalizaros en la persona a la que os va a atender. Así que muy importante, mirar siempre al objetivo, pero tener en cuenta de que te puedes mirar a ti por si quieres explayarte más y te es más complicado sin ver a una persona y bueno como quinto y último consejo de este vídeo es muy sencillo y a lo mejor no se os ha pasado por la cabeza ya que esto no es algo que a todo el mundo se le pase pero es muy normal es básicamente estar en una posición que te sientas cómodo o cómoda yo por ejemplo ahora mismo estoy sentado como podéis ver y es que a mí estar sentado la verdad que me va muy bien yo antes hacía los vídeos de pie y bueno sigo haciendo los vídeos de pie y bueno, me desenvuelvo bien, pero estando sentado, la verdad que es mucho mejor. Ya que estoy... Pero la verdad que estando sentado es mucho mejor, ya que estoy en una posición donde me siento más tranquilo y al final me puedo expresar mejor, ya que no tengo que estar en tensión. Por ejemplo, si a ti te gusta estar sentado en un sofá, puedes hacer los vídeos sentado en el sofá. Si te gusta estar en la cama estirado, puedes hacer los vídeos estirados. Pero bueno, no sé cómo lo harías eso, pero puedes hacerlo. Y bueno, pues si te gusta estar de pie, pues obviamente hacerlo de pie. Al final es muy importante que estés en una postura, una posición donde te sientas muy tranquilo, ya que cuando empiezan las tensiones en tu cuerpo, también empiezan en tu mente. Y bueno, este ha sido el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Habrá sido un poquito corto, o por lo menos más de lo habitual, no lo sé, pero lo que me importa aquí no es que sea muy largo, sino que te sirva. Así que si te ha servido, recuerda, suscríbete, deja un pedazo de like y comenta cuál ha sido el consejo que mejor te ha ido. Nada, me puedes seguir por mis redes sociales que ahí estoy muy activo y te lo recomiendo mucho si quieres vivir la experiencia Jordi Laurent. Y dicho todo esto, nos vemos. Te dejo unos vídeos por aquí. Adiós.